Ya ha llegado el toque del mediodía. El primo Neri con su equipo estelar. Actualidad deporte... Ya nosotros, o sea, de regreso aquí a nuestra casita. Contento, feliz. Porque ya tenemos en nuestro estudio un exponente del género bachata. Que sin lugar a duda, de la bachata original. Nuestro hermano y amigo Chicho Severino. ¡Hey! Ay, mi, Chicho, te veo lindo, lindo, lindo, lindo. Ay, a poner Coge el ahí? micrófono, Chicho, ahí. ¿En qué? Con el micrófono, chicho, claro. y hablamos con el micrófono. Es verdad. No, está bien. Está, está encendido? Yo me pido eso. <risas> chicho, qué bueno tenerte aquí. Hace mucho que no nos visitaba. Y en esta nueva propuesta de esta temporada del Toque del Mediodía, tenerte un placer en este momento. Que primero tu carrera está tomando un repunte. Creo que el próximo 2020 será exitosa para ti. Y aparte de eso, de que la bachata ha pasado a ser eh, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ajá, sí. ¿Cuándo declaran.? Ah, pero... Chicho, no... ¿cuándo la declararon así? <risa> Chicho, ¿no sabías tú que la bachata pasó a ser material. Ah, mira, yo no sabía eso, ¿no? Cultural de, no de la humanidad. La bachata ahora mismo es un patrimonio no de la República Dominicana, sino del mundo completo. Usted, a los bachateros, ahora, si. ¿Sí? En Júpiter, no se conocían los bachateros, ahora se están conociendo. No, pero ahora, eh, eh, esa, cuando yo subí ahora, yo estaba en Puerto Rico, eh, y llegué el martes, el martes pasado, tengo tres días aquí, porque yo quería subir aquí en Mar este en Colombia. Entonces me llama que suba para allá, para bomba, ya a las 12 del día. Y cogimos para allá, me dice uno, no, Chicho, déjalo para Puerto Plata, porque ahora yo digo, que yo lo veo para qué, que yo me ponga a poner días yo. ¿Cuándo voy ahí? ¿Cuándo <risa> el no, no. día? Co cogimos, co que nada más sabe Dios por ahí. Oh, uh, uh, uh. Allá no tiramos la bomba. Cuando llegamos allá, llegamos a la hora de la suerte, cuando llegamos, no había gente. Entonces la gente llegó de las 7 para adelante. Ahí descansamos. Digo, pero bueno, acá hay te este gancho. yo cojo para acá para la bomba. Pero mentira, cuando yo subí eso se fue atrás. Chicho, eh, a propósito de Romeo Santos. Eh, sabemos que eh, él recientemente, en su producción Utopía, eh, grabó con, con los principales bachateros, casi con todos. Pero tú estabas medio bravito porque contigo no grabó. No. Tú, tú hiciste una canción eh, que decía que falto yo, ¿es verdad? No, no, lo que pasa es que yo, así que uno mucho con la gente, me dice, yo me decían, te está tirando Romeo, digo, yo eso es mentira, que yo no, yo estaba en Nueva York. Entonces... Se está tirando. Y cuando él cogió las mujeres, me la puso en la vaina de... Que me la mandan de España, me la mandan. de allá una muchacha que yo conocí en Barcelona, que no está tocando allá. Me mandó eso. Mira, lo que puso blanco. Digo, ah, pero verdad. pues yo no le di seguimiento. Pero me, primero que me buscó fue a mí. Oh, sí. O sea, que Romeo Santos eh, trató de, de, de comunicarse contigo para grabar una bachata contigo. El primero. Ok. Bien. No se dio porque... Obviamente yo no, no estaba, en entonces, la mente mía nunca me pasó que iba a hacer entonces, eso tampoco. Ahora, ¿cómo se da el contacto para tú ir a cantar en esta gira del pueblo con Román Santos? Es lo que te digo. Yo voy a llegar el martes de Puerto Rico. Tengo tres días aquí. Ya eso de las 12, días, meses, que subo para allá, para Abón, a las 12. Yo y yo voy a ver a un... en Digo... Y a esta hora me dicen: ¿Tú sabes cuánta hora? Tú hablas duro, pero así que el micrófono. Exacto, ahí sí. Este micrófono va a ver que lo Por si cuando hago ese plan, digo: no, pero vamos para allá. Cuando arrancamos para allá, me llevo la ropa para ponerla allá, como te diga. Y cuando llegamos allá, ¿tú habías ensayado la canción o fue algo improvisado? La canción que hiciste con Romeo Santos. No, porque yo no tengo que ensayar, porque yo puedo... No, pero digo yo con la, con la banda de él y Romeo. Tú no, porque tú... Tú él que la claro música no. un, compl un complemento. Entonces, que podemos tener apoyo y nunca nos hubiéramos visto. Entonces, si ellos con los tonos han oído lo que yo voy a hacer, y yo sé lo que voy a hacer, nos damos la mano en los sentidos, se chocan los sentidos y... Y ya, es. y eso sale natural. Sale, sale natural. Háblame cómo fue esa experiencia con ese escenario al lado de un astro de lo que es la bachata, el rey de la bachata, ...Romeo Santos, tú poder compartir una tarima y ese escenario. No sé por qué me dice a mí, tú es un fenómeno. Digo, ¿qué fenómeno soy? ¿El fenómeno eres tú? Que Dios te bendiga, digo, que Dios te bendiga a ti. Te... <risa> Él dice que yo soy un fenómeno. Digo, Ahora, lo que yo he logrado solo, me siento que es un fenómeno, ¿sí? Porque, no sé cómo, este camino tan largo solo que yo he caminado. No, todo el mundo que lo camine. Sí, Chicho, tú te has mantenido en el género y la consistencia bueno, tú tienes éxito que la gente eh, se hace eco de ellos, canciones eh, por ejemplo, si soy millonario que es una de tus canciones eh, eh, insignia eh, la gente, la vocifera, la canta donde quiere y tú eres un hombre querido porque tú eres eh, eh, orgánico o sea, tú eres natural, tú eres como eres tú no andas con pose, tú eres el mismo en el escenario y fuera del escenario bueno, yo creo que el que, le, el que le da un necesitado, le está dando a Dios, creo yo. Porque yo no sé, porque yo... Este, lo, lo que yo... Yo no lo digo, porque van a hacer Pero cuando yo salgo para allá, pero yo nada más me falta México, andé mundo ya. Así, con lo poco que yo he hecho. Porque a veces, lo poco que tú haces, con amor y buena voluntad, para Dios es mucho. Sí, Porque, no. porque eso es lo que tú puedes. Cuando tú haces lo que puedes, eso es sí. Claro. No hay, no hay tan rico que no pueda dar y tan pobre que tampoco pueda dar. Cualquiera puede dar. Chicho, háblame entonces de Romeo Santo ¿Viene canción con Romeo Santo video y todo? Sí, viene casi pronto ya, pero todo esto es, es oportuno. Ahora estamos trabajando la nueva, mía. Ya. Qué pecadora la, la de Pastor López, que me llevaron para allá, para Salvador. Y me dicen haz una canción de la de aquí, que conozcan aquí, que te pega. ¿Cómo dice y la S canción, Chicho? Vamos a ver, un loco, Yo no puedo cantar, yo estoy listo, yo estoy listo los días. Un lo pedacito, chicho, un pedacito, Pero habla tú que tú lo sabes. <risa> Pero que yo lo que, que hablo, vamos? yo canto. Yo no canto. Dale, aventurera. Cuando ah, te fuiste, aventurera. aventurera. Con el pecador, diciendo... Navidad, Traición. Me envenenaste. Ay, santísimo. No, Chicho, estamos en Navidad. Cuando una vez pedimos un pote aquí y nos lo bebemos. No, no, te emborrachas y después tengo yo que, ¿Que hacer el programa. Nah, dame. La, dame la cuenta. Mira, Chicho, la gente está esperando esa canción con Romeo Santos mm. Y yo creo que va a ser, eh, porque como todo lo que Romeo Santos ha tocado, ha ayudado a catapultarlo eh, en otros mercados. Por ejemplo, hay bachatero, que solamente se conocían a nivel de República Dominicana, es eh, parte de Europa y Estados Unidos, que ahora, por ejemplo, consumen sus canciones en el mundo entero. ¿Crees tú que eso te va a ayudar a seguir creciendo, Chicho? Ay, Dios mío, pero yo te estoy diciendo que ahora mismo... Ahora me, me llamó un, un argentino, me llamó a mí. Y me dice: Tú te pasaste, te pasaste, chico, te pasaste. Y no sé cómo consiguió el teléfono. Ajá. Él había oído la canción de mía, entonces, como me vio con Romeo, se volvió loco. Ya. Entonces, eso, tú sabes que eso se hizo viraje, eh, la presentación de nosotros. Chicho. Así que eso está en un, en un lugar demasiado. Te, te, te voy a hacer una pregunta, Chicho. Tú conoces a Juan Luis Guerra, ¿verdad? ¿A quién? A Juan Luis Guerra. Juan Luis sí no vea todo con Juan Luis guerra niño. Juan Luis está <risa> <risa> dicen que para allá, para esos Alejandro San oye es Alejandro grande. Alejandro San dijo que Juan Luis guerra es el verdadero rey de la bachata qué tú dices de eso de la bachata sí y Juan Luis guerra comenzó la bachata él canta una bachata ¿verdad? con otros colores otros matices pero qué tú opinas quién es el verdadero rey de la bachata el verdadero rey de la bachata? sí pero todo el mundo sabe que el verdadero rey de la bachata sabe que es el porque que hizo su... Que le dio valor. Aquí el primer bachatero millonario, que se hizo millonario, que la bachata lo hizo millonario. ¿Quién fue? ¿Quién? No, dígame usted no No, pero dime otra pregunta. Que... Una no. de vuelta para atrás para terminar. Yo <ríe> soy el Ahora tú me estás entrevistando a mí. No, una de vuelta eh. <ríe> un bueno, Un mira. Para mí, para mí, eh, lo principal es, recientemente, ahorita lo mencioné, está... Anthony Santos, Raulín Rodríguez y... ¿cuál fue el otro yo dije? Luis y Luis Vargas. Ah, ese fue el primer millonario Luis Vargas. de la bachata fue Luis Vargas. Luis Vargas. O sea, que Luis ese es el rey supremo. Ese fue el primer que, que, que andaba en los vehículos de lujo caro y fue, no Anthony Santos. Chicho, ¿y, y, ¿y tú con quién te inspiraste a tocar bachate, a cantar bachata? ¿Y con quién yo me inspiré? Yo vengo rodando como una bola, de esa no es sana. Entonces, el primer bachatero, tú dijiste, eh, me gusta la bachata, voy a comenzar a cantar la bachata. ¿Y quién te dio la oportunidad? Castigo de amor. No yo solo. El amor y la buena voluntad, porque tú tenías buena voluntad y gusto. Lo que tú tienes que hacer en la vida es lo que a ti te gusta. Pero eso a mí me dicen, Chicho, tú sabes, tú sabes, yo nunca me he vivido. Nunca, gracias a Dios, me he enfermado. Tuve un hospital que el camión me dio durísimo, pues ya... Me sacó de, de, de aquí. Sí, verdad, tú, tú me Nunca sentí en mi cuerpo, yo nunca, gracias a Dios, nada. Ya. Ha estado siempre 5-5. Vicio no lo conozco ninguno. Con pruebas, porque para pa eso, con la prueba, están ahora. Tú coges el nombre mío. Francisco Severino, tú te das cuenta, porque ahora está todo. Ahora tú no puedes mentira Ya. Y todo tú te das cuenta. yo tienes que activarte más en las redes sociales. Aquí porque yo no he trabajado en redes sociales, te digo yo. Yo tanta que yo nunca he grabado un video y ve eh, eh, el punto donde yo tengo. Solo. Nada más sí. Vamos a hablar con DJ Henry. Un saludo a mi hermano, DJ Henry, que anda por ahí. Vamos a grabar ¿De ¿Dónde está video. DJ Henry? DJ Henry estaba por ahí ahorita. Eh, Estábamos en el tren y, y quedó de ahí no fue. ¿Qué pasó? Eh, no, pero está aquí. Está Ella vino aquí. aquí al, al número uno, el toque del mediodía. ¿Dónde Mira está Chicho. Ahí. ¡Oh! <risa> Mira, Chicho, de verdad que nosotros nos sentimos contentos con lo que está pasando con tu carrera. Veo que estés Ay, yo otro, no. Tiene otro flow, Chicho. Veo que está en buena, Chicho. Yo también te ven yo veo en buena a ti porque una muchacha, eh. Bonitísima aquí, está, Vamos a poner a verla a, a las jóvenes. A no, no, no ponga gancho a mí, no ponga gancho a mí. Eh, no, proba conmigo, pero me eh. no, no me pongo <ríe> <a> gancho. No ponga gancho. Señores, <ríe> mire. muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta, Chicho? ¿Eh? Maiden ma, quiere hacerte una pregunta. Después Chicho, de la pregunta, muchacha? yo le voy a dar un consejo entonces. Ajá. La trilla todo. De verdad, vamos a ver. ¿Qué, qué, qué quieren preguntar a las muchachas a nuestro exponente que hoy vamos a disfrutar celebrando, aunque él no lo sabía, que ya la bachata... Y el ritmo bachata, el baile bachata, es parte eh, eh, cultural de la humanidad, un material inmaterial de la humanidad. ¿eh? Dígame, muchachos. Así es. Mira, Roberto, sin dudas, bueno, por nuestra parte, bienvenido. Para nosotros es un gusto saber que un exponente de tu calibre está con nosotros, que permanece generación tras generación en el gusto popular de la gente. En la entrevista me he dado cuenta que, como dije, dices solo has tenido que trillar tu camino, sin embargo eres un artista inolvidable en la historia de la República Dominicana. ¿Cuál ha sido ese día que tú dices el día más difícil de Yamasá hasta la fecha en la vida de Chicho Severino? Bueno, por ejemplo, lo que te digo. de Yamasá, salí yo pedido para Puerto Plata. Allá en Puerto Plata me dieron asilo. allá en... ¿Cómo apertió Chicho? ¿Cómo que saliste perdido? Sí, porque yo la trayectoria mía es al revés. Ajá. Yo vengo dando la vuelta así, así, así, así. Yo viví en todos los pueblos. ¿Tú saliste de Yamazá para la capital que ahí está en Puerto Plata, fue? De los trozos, ya Ajá. Esa, esa noche dio el Chipa que hasta murió. Me dijo, Chicho, vamos con Colmadón a buscarlo. Nos fuimos, nos buscamos. Y ya eso le maté de las cuatro y media de la mañana, llega eso, y entra, y sale y se va, y me dijo, y por eso digo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero que yo no sabía, yo estaba menor todavía, digo, ¿qué pasa? Y me acuerdo. ya, la, desde que amaneció, apareció ese hombre ahí buscando, y me llevó para allá, y me dejó para allá, Ya. para Puerto Plata. Y ahí arrancó la, la, la, la historia. Ahí arrancó, oiga que ahí arrancó, porque ahí ni empezó, porque ahí estoy yo, en un área que no es mía, donde no me conoce nadie, entonces me dice mi morenito. Un morenito feo que hay que toca. Que toca ¿Cómo un morenito ronco? feo, Chicho? no es no sí. lindo? O sea, lindo porque tiene no flow. ¿Cómo lindo? Yo, cuando yo soy bonito. <risa> Chicho, una pregunta. Oye, no podemos buscar ese camino porque es demasiado largo. Sí. Porque yo voy bajando así, así, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo hasta aquí, aquí en Macorís. Mira, vamos a abrir la otra línea otra vez, para que el público. Yo sé que hay mucha gente. Tú tienes mucha gente que te quiere, Chicho. No, pero dámosle un consejo primero. Que ay, consejo, viene el consejo para usted. Ay, bueno, ay, tú ay. sabes. Y a ti, porque tú le quedas, para que los que dirían programa. Ya. Viene el consejo Tú de sabes Chicho? que cuando Jesucristo andaba con sus discípulos, ¿qué le dijeron? Los grandes discípulos de Jesús, cuando se sentían cansados. Que ya no creían. Le dijeron, Jesús. Ya estamos cansados de tanto luchar. Cuando tú llegues al trono, ¿qué haremos nosotros? Jesús le dijo: Los que me sigan también se sentarán. Eso significa eh, que cuando tú, los jefes de vana, nunca se olviden de sus compromisos espirituales. Amén, amén. Que, que, se, que, se, que, que se olvida de su compromiso espiritual. ¡Da palo a la ciega! ¡Y da el palo a la ciega! Eso es peligroso. Mira, eh, eh, Chicho, de verdad que me gustó mucho esa, ese consejo. Y a propósito de eso, Anthony Santos, recientemente, en una de las pocas entrevistas que ha concedido, eh, decía, eh, eh, le preguntaban que por qué él menciona tanto eh, el diablo en sus canciones. El diablo. No, no, Entonces, no, no. él declara, espérate, él dice... Que realmente él lo decía, pero que ya lo dejó de decir, porque incluso la gente decía que él tenía un pacto con el diablo que le había vendido su arma al diablo. Mentiras, ¿no, no, no, pero eh, eh, él lo desmiente, dice ya yo no lo menciono. Pero yo te digo, ¿y qué la... son esos? Porque ¿Eh? ¿dónde el diablo tiene banco para la cuarta y para la vaina? Y para cosas? ¿Qué son locos? <risa> ¿No te eso es verdad. Él, no, oye, no cuando... pero él lo, declara, él, lo, él lo dijo y por eso lo cito. Para que la gente sepa que me... ustedes los bachateros y los músicos siempre tienen la confianza en Papá Dios y lo ponen adelante. Chicho, una pregunta. ¿Con... ¿Te gustaría grabar con un feature con algún urbano? ¿Tú has grabado con algún urbano? Estoy bien, estoy bien. ¿Con qué? ¿Con qué urbano? ¿Con qué reggaetonero? Ahora, ¿Pero con cuál te gustaría? <risa> yo no sé, porque yo no sé. Tú no sabes qué, qué, qué reggaetonero. Ahí está el alfa, ahí está Papá Secreto, mayor. ahí está el lápiz, el mayor, el mayor. Cuando yo quiero el álbum mío nuevo ahora. De lo que no me ha puesto nada todavía. Eh, no, claro que sí, no me han eh, puesto video y todo. Póngame la Ahí yo te voy a poner para que me buscó uno y hagamos uno. Podemos pues, terminaste. Ajá, claro. No, te Ajá. De lo que tú me dices de Pachatú. de, bachatú, de, de, de, de Antonio que Santos. Es una persona que para llegar ahí, tú sabes que a veces la gente no hace las cosas bien. Y le echa la culpa a que tiene Foucault y, y que le fue mal. Pero el problema es cuando tú no haces las cosas bien con, con visión a futuro. A ti tú no logras lo que quieres, tú dices que te fue mal, pero es mentira. Eres tú en la mente. Tú tienes que seguir luchando porque a veces la cosa no llega hoy, ni mañana, ni pasado, ni este año. Es cuando ¿No yo, te es desesperas, cuando yo quiera? que la vida va dando vueltas eh? y cuando te toque nadie te lo va a quitar. Ya. Es cuando quiera Chicho, Chich Chich para finalizar, ¿cuál es mejor bachatero según Chicho Severino? Bueno, que tú cogiste ahora. No, no, dime cuál. ¿Eres ¿Cuál mejor bachatero? Sí, para ti, para ti. No, pues yo soy la tita de los poros, no, yo soy un, un oceador en la calle. No, no, de los artistas <risa> que cantan bachata para ti. ¿Cuál es que tú oyes? ¿Cuál es que a ti te gusta? ¿Cuál es que tú dices que es mejor? No, déjame eso para después, no me metan en eso. Pero chicho, por no nada, tiene miedo. No, déjame eso para después, no me... <risa> señora vamos a un corte luego del corte vamos a disfrutar vamos aquí. a ir lo nuevo ahora ¿Eh? vamos a escuchar lo nuevo de chicho severino aquí vamos a entrenarlo celebrando que la bachata ya es material eh, cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la unesco luego del corte chicho severino buen provecho esto es un regalo de navidad para todos nuestros televidentes